Rafael Pombo El Renacuajo Paseador El hijo de Rana Rinrin Renacuajo Salió esta mañana, muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a Doña Ratona y habrá Francachela y habrá Comilona. A poco llegaron y avanza el ratón, estiras el cuello, coge el aldabón, da dos o tres golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, Doña Ratona beso a usted los pies ¿está usted en casa? sí señor, sí estoy y celebro mucho ver a ustedes hoy estaba en mi oficio hilando algodón pero eso no importa, bienvenidos son se hicieron la venia se dieron la mano y dice ratico que es más veterano mi amigo el de verde rabia de calor démele cerveza hágame el favor y en tanto que el pillo consume la jarra mandó la señora a traer la guitarra y a Renacuajo le pide que cante versitos alegres tonada elegante ¡ay! de mil amores lo hiciera señora pero es imposible darle gusto ahora que tengo el garnate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa lo siento, infinito, responde tía rata, aflojes un poco chaleco y corbata, y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral, y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño ratico, maullándole, hola, y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto, y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices, y siguió saltando, Tan alto y aprisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato tragón, y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona, y el rana después. Los gatos comieron, y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó.